Hola, hola, hola, hola, queridos amigos, amigas, amigues, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora estés escuchando este video, perdón por toda la desorganización de esta semana, pero estoy de vacaciones y entonces no quiero dejar, quiero no dejar, eh, quiero a ver cómo sería, quiero, eh, no quiero dejar de subir cada uno de los videos, eh, luna en casa 5 en los signos de tierra. O sea, así como lo ves en el mapita, esta vez está perfecto. Vamos a ver, la luna en casa 5 en Tauro, eh, casa 5 también en Tauro. La luna en casa 5 en Virgo, casa 5 en Virgo. Y la luna en casa 5 en Capricornio y la casa 5 también en Capricornio. O sea, luna en signos de tierra y en casas eh, en signos de tierra. Vamos con la luna en casa 5, lúdico, sincero y jovial. La casa 5 en Tauro, romanticismo, artístico, belleza. Luna en Tauro, sensual, tierno, confiado, brusco, crédulo, inseguro. Por lo que podemos estar hablando de una persona muy romántica, muy tierna, que admira por sobre todas las cosas la belleza y la sinceridad. Ahora bien, si esa luna está en casa 5, que es lúdico, sincero, jovial, pero esa casa 5 está en virgo, impaciente, detallista, racionalización de las cosas, y esa luna está en virgo cuidadoso, humilde, prudente, obsesivo, neurótico, distante, podemos estar hablando de una persona detallista y sincera, aunque tiende a tratar de racionalizar sus propias emociones. Luna en Casa 5, lúdico, sincero, jovial. Casa 5 en Capricornio, trabajador, disciplinado, restricciones. Luna en Capricornio, reflexivo, prudente, reservado, egoísta, indiferente, cruel. Por lo que podemos estar hablando de una persona que valora la sinceridad, pero prefiere restringir sus emociones y mostrarse indiferente. Estas frases claves eh, fueron hechas por Mildred Peraza, la astróloga Mildred Peraza de Venezuela, eh, que gentilmente se ofreció a hacerme porque yo no llegaba a tiempo con todo. Les agradezco muchísimo a todos, a todas, a todos por seguirme en cada uno de los videos. Eh, les agradezco millones si le ponen like al video, si se suscriben al canal, si eh, le dan click a la campanita. Todo eso ayuda a que el algoritmo de YouTube me posicione y entonces seamos muchos eh, aprendiendo astrología. Les mando un abrazo enorme a todos, a todas, a todos Chao.